en estreno en estreno me rompiendo los conos de matthew a ver ay tuve que recrear crack recrear la maldita miniatura bo. eso todavía bo. tuve que recrear la miniatura no hay tiempo ay dios dios bueno, voy a hacer un corte. Puedes ir a probar la nueva manzanilla y con miel La mente exclusiva También en un té Es rico Sería de eh, Desde 1875 Estaba esta cosita La pueden ver ahí El nuevo manzanilla y miel Bien, ya hice el corte sí luego vamos a estar jugando Scratch Pinche scratch. Pinche scratch. Pinche scratch. Bueno. A ver. Estamos en estreno. A ver. No, así no era. Bien. Vamos aquí abajo. Bien. Está todo pronto, bro. Va a ser un poco largo esto. Un poco largos. Bueno, a ver, a ver. Scratch, scratch. Vamos a traer. Aquí tenemos aplicaciones. Voy a poner esto, a ver cuántos ahorita. Ya vamos una. Apenas vamos una, cracks. Y me va a demorar mucho. Son 30... No, me Tengo. Bueno, vamos a empezar a scratch. Primer scratch. Es el primer scratch. Aplicaciones, aplicaciones. Programación. Scratch número 1 voy a poner esto aquí, voy a poner ese es, es, scratch y ahora mismo, mismo pongo las la, la, criaturas voy a poner esto chico pronto muy bien vamos a empezar con lo siguiente lo siguiente aquí el no me tengo scratch como ven ahí, tengo Scratch. Y además, que va a estar mejor. Vamos a hacerle algo. Que nunca jugué a este juego. Nunca. Aquí, más tengo todas estas cosas. Que sería la de movimiento. Pero yo no sé cómo poner movimiento. Tendré que buscar ahora mismo en la otra computadora. Voy a buscar. A ver. Dios mío, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Pero lo voy a, lo voy a buscar en tu ratito. Vale. Me demora mucho. La pantalla está chiquita. Muy chiquita tengo que hacerla un poco más chiquita, Grax. Espera. Ahí está, chiquita. Pero es que necesito una pantalla un poco más pequeña, Grax. Y perdón porque si es pequeña, Grax. Es porque... No, eso no, yo no estoy en la policía. Y mi de gris. Esto no pantalla, bien muy bien a la producción miren la producción bueno, ahí nomás tenemos la cámara chiquita, sí cámara chiquita, vamos a empezar con lo siguiente aquí además tengo scratch y lo puedo mover para todos lados si sí, para todos lados lo puedo mover lo puedo mover para todos lados, ay Dios, la cámara se me está moviendo ahí está. la pum puedo... voy a poner grande pon la cámara para aquí bien. puedo mover ¿Cómo ven aquí la puedo mover para todos lados? Sí, la puedo mover para todos lados. Voy, voy a contar aquí porque qué? Lo corto ahí, la puedo mover para todos lados. Pa donde usted quiera la puedo mover, para aquí, para aquí, para aquí. Bueno, vamos a, a, re a recrear algo. Voy a poner aquí. Sería de poner las cosas. Vamos a poner algo. Ay, no, tengo que buscar en carpeta. En serio, no tengo nada en carpeta. Tengo que hacer la miniatura todavía. A ver. No tengo nada. Voy a quitar esto. Voy a quitar. Dios mío, no tengo nada. Como decirles nada, no tengo nada en carpeta personal. Se me buguió. Se me ha bugueado. Ahí está. No tengo nada en carpeta personal. Descargamos, entrar a descargar. Vamos a descargar. Y a ver, tengo ahí una imagen. No me, de no me deja ver la imagen. No me deja ver la imagen. Voy a hacer un corte, sí, voy a hacer un corte. La mente, la nueva. El nuevo cedro. Lo podéis conseguir nomás. Es industria uruguaya. Eh, se llama la selva. Es cosa buena. Vamos a ver la siguiente, que sería. Aquí lo voy a mostrar aquí. La selva. Bueno, vamos a seguir con la siguiente y la siguiente. Aquí nomás tenemos más Vamos a hacer aquí Yo no tengo nada, sí Voy a sacar su casa y vamos a dibujar Vamos a dibujar ¿Qué dibujaremos? Yo que soy un buen dibujo ¿Qué vamos a dibujar? ¿Qué dibujaremos? ¿Qué dibujaremos aquí? Yo para mí que dibujar. A ver, aquí Me deja, ahí. Vamos, aquí está el borrador, se nota Se nota aquí el borrador Lo podemos borrar todo Aquí vamos a Aquí nomás vamos a dibujar, ¿saben qué? Vamos a buscar la computadora. Vamos a dibujar el Una manzana. Una manzana sería así. redonda La manzana más fea del mundo. Bien, aquí nomás sería el.. No, una, una sería una manzana. La manzana sería el cosito. Bien. Aquí sería el puntito que está la manzana. Vamos por aquí arriba, le vemos coso aquí. Un poquito para arriba, un poquito arriba. Ahí está. Aquí nomás hacemos el... la hoja de la manzana y nomás, no, parece un mate no, bueno, la manzana está ahí vamos a poner, eh, una M y... Eh, eh, es una... ma... una manzana, ma... manzana, ma... ah... la manza... Dios mío, me estoy es no mal, que... A, ver, a a dibujar y el manzana Man, man, manier. Man. Ahí está la manzana que me salió chucha, yo. Yo me tengo esto que no sé qué es. Uf, un rayado un rayador por eso. Pero... Ay, uff, uff, todo negro. Wow. Siguiente, agujeros. Este se ve que hace como formas.. ¡Wow! ¡Miren esto! Vamos al siguiente que se este no sé qué es, este gula... Bueno, vamos que se llama, que escribís muchas cosas, margas, margas... Bueno, vamos al siguiente que se este no sé qué es, es como un... O de este no sé qué es, tampoco, este sería de pintar si sí, su racial. pone un color y vamos a pinta pinta pinta bueno y nomás muy bien ponemos aquí no lo voy a poner no lo voy a poner que estreno que estreno Por las dos cerras a puerta, Matio, ¿Eh, Por las dos cerras a puerta, si viene el perro. Que cierra esa puerta. se voló, si viene el perro por ahí. ¿Cuál? Esa que está ahí. Quédate ahí, mate. Bueno, no me gustó este crack. Vamos al siguiente Scratch Si, sí, el siguiente crack. A ver le si lo pongo. Oh, what the fuck, le pongo. ¿no? Vamos al siguiente Scratch Vamos a sacar esto, vamos a siguiente scratch, vamos a sacar esto No guardar Bien, vamos por aquí, vamos a siguiente scratch El siguiente scratch Vamos a siguiente scratch, siguiente scratch, siguiente scratch, siguiente scratch. Segundo scratch Segundo scratch Me imagino, sería bueno también Me imagino, sería bueno también bueno, vamos a ver aquí Voy a hacer un corte pequeño también Pa... Paquillo también También vamos a ver otra de nuevo Esto que se llama, se llama eh, Cedro La selva Es cosa buena un Industria cedro, la cosa buena. Vamos a seguir con lo siguiente Aquí nomás tenemos esto, que sería eh, la cosa. Sería el siguiente es Scratch Vamos a empezar a lo siguiente Aquí nomás tenemos Scratch número 1 Scratch número 1 Scratch número 1 Scratch número 1 Bueno, vamos a ver lo siguiente, que sería esto Scratch Vamos el siguiente Scratch sería? ¿Más te estar riendo el agua ahí? A ver ¿Qué sería eh, armar algo vamos aquí que serían las cosas que sería, que hubiera otro hubiera, vale, traen poco agua, porque estoy con C vamos voy a hacer un cuarto a ver que se llama Supremo Supremo, también es un té muy rico de manzanilla y miel es de desde 1875 Claro, es el mejor Supremo Es es de manzanilla y miel Ve a probarlo Cómpralo en todas las tiendas Que hay muchas tiendas de té También aquí en Uruguay hay muchas tiendas de té Bueno Bueno Matiu, ¿Jugo? ¿Jugo? ¿Jugo Matiu? ¿Jugo? a ver no vamos a agarrar primero esto? vamos a vamos a agarrar primero esto wow, mira que mucho que se llama atom blighting mes bluft eh, bueno, estos son nombres raros blue, azul, six eh, eh, blue, azul secretos río flores corazones 1 y 2 y bueno vamos a poner uno que sea muy bueno para scratch aquí vamos a hacer este hacemos esto como que okay. usamos este si sí, usamos este porque estamos cerca de la navidad el noviembre bueno vamos a usar este entonces vamos a hacer este sí vamos a ponerle algo como un niño ahí taca y nada más cracks a ver vamos a hacer live qué más tengo que esto vamos con la, la miniatura vamos a traer este qué más aquí más aquí más acá acá acá hay más me marca cuánto vamos dos si bueno, qué vamos bueno aquí más tenemos esto es eh, de clash fútbol de una mujer, la mujer diciendo para allá. Hay más, me aparece de como una mujer, parece un niño que parece un avión. amon se llama, eh, esta se llama Abby, eh, Abby, diría, eh, Ana, Ana, Adi, Top, Top, Code. Bash sería bol. Apple significa manzana. Ari 1 significa para allá. Aver significa diciendo que no otra otro idioma venas bananas eh, vos vas vos vas vas vas vas hay mucho, miren todo esto hay a hasta la b vamos a escribir un nombre ya si es que estamos aquí vamos a escribir Jajarat, No, de es mi nombre. vamos a escribir Lucas Lucas pone la L no me gusta esta no me gusta la otra la de abajo no tengo ni idea vamos a tocar aquí no, no. me gusta más mejor la de arriba bueno pero aquí hay unas cosas miren hay más cosa un ay también eh, vamos a poner eh, este taco miren este truco truquillo miren esto esto es un taco, un taco pero muy chiquito se nota vieron P borrar lo borramos y tenemos la scratch Scratch comiendo un taco, no, taco no, una sopa. Una sopa, una sopa, ¿dónde hay una sopa? Eh, animales, fantástico, letras, gente, cosas, cosas, cantidad, de comida, donde dice música, baile, vestirse, volando, celebrando, música, espacio, deporte, bajo al mar, caminando, todo, mapas, mapas, pero no, no encuentro nada, todo. A ver, vamos de la comida. La comida aquí, aquí, aquí, aquí. No, comiendo pastel. Hoy el cumpleaños de Scratch. Cumple 28 años. Un pastel le van a poner aquí. Un pastel le va a aparecer justamente, justamente aquí. Un pastel gigante. Scratch viene por aquí y ve. Lo puedo mover. Sí, lo puedo mover. No. Scratch va a venir por aquí y se va a encontrar aquí. Aquí, aquí, aquí, yo por aquí, eh, aquí. Sí. Y se encuentra un pastel. ¿Usted qué haría si se encontrara un pastel en el camino? Yo ahora me lo comería, lo veía. Y aquí me voy a poner. Cumple. De. Es A. 2. Cumple estas dos 20. Años. No me funciona la N. Eh, ya cago en ¿aquí Retiro esto. Bueno, voy a poner Anos. A ah, no, no. Uno, 20. 20.. Abajo, a mi. No, a mi. Quiero que. no puedo clip. Vamos a ver aquí. Tac. Ya está, Ya tenía que estar aquí. está. Vamos a ponerlo por aquí. Bien, por aquí. Con, cumples, crash 20. está. Bien, quiero ver algo primero. Quiero ver algo algo antes de esto ya veo que algo me pasa que si funciona la ñ o no no me parece, parece que la me funciona nomás quiero ver algo que tiene que funcionar la ñ no tengo internet pero voy a poner ñ quiero ver algo quiero ver algo cracks no me deja la ñ Pobre Ñ, me deja usar la Ñ, vamos a tocar la Ñ, me tendría que dejar ahí la Ñ, Dios, me deja la Ñ aquí, me deja la Ñ, miren, Ñ, C, C, me deja, bien, entonces vamos a seguir con Scratch, ahí está, el pastel va a estar aquí, si, sí. Scratch cumple 20 años, el pastel hasta aquí más chiquito velas apagadas, velas prendidas velas apagadas y se prende las velas Ta, me gusta así. scratch se va a mover dos veces la, la, la, la, la, la. se va a mover una vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez se va a mover y el pastel esto se va a estar moviendo una vez nada vez ni una vez esto se mueve esto se mueve esto no sé si se mueve vuelta esto más no tan importa y nomás lo vamos a guardar y se me termina el video guardar se me termina el videito vamos a poner me scratch eh, no poner voy dejar a dejar a tiene que guardar ahora listo guardado grax guardado felicitaciones ya terminamos el vídeo me gustó mucho me gustó vamos a sacarlo y más van a ver cómo me quedó y se me termina el vídeo se me termina el vídeo así nomás gracias a todos por ver este vídeo scratch 1 scratch 2 pero el no pude el mañana voy a hacer un estreno muy largo vayan a poder verlo un scratch muy largo gracias a todos por ver mis videos gracias estamos cerca de los 34 33 seguidores voy a que aquello si pongo otro scratch me tendría que dejar a scratch scratch no me dice nada scratch scratch Docu ah el documento documentos no, documento. aquí está scratch tocamos me parece que la carta te robió ahí está pongo scratch me tendría que dejar aquí está mira uno dos tres muchos aquí voy a dejar aquí y, y aquí nomás se me va a terminar el video se me termina aquí el video me parece este este como es hay un duna dos tres veces pero esta no aquí tendría que estar la foto capaz que en la primera esto que es no es nada vamos a la 3 número 3 número 3 que es cul culple cumple descractos siguiente nada blanco otra esto es lo que estaba buscando esto es lo que estaba buscando vamos a otra no Subo. Scratch, muy bien. Tercera. Pastel, todo lado. Segunda. Pastel. Bien, ahora más vamos a hacer esto más fácil. Eh, para adentro. Bien. Cae porque tiene mucha mugre tengo que limpiar también gracias por seguirme yo me voy a decir chao chau chao chau, porque mucho muchas muchas cosas que tengo que hacer tengo que borrar cosas gracias comenta gracias chau chau chau chao deja tu like comentar chao chao chau chau chau chau chau chau chau chau chau chau chau